Desde el año 2011 tenemos firmado con la Universidad Nacional de Entre Ríos el comité de control y hoy hacemos la reunión anual. La otra la hicimos en agosto del 2014 y bueno, estamos haciendo una reunión eh, anual del comité donde a partir de una orden del día se enmarca una serie de temas los cuales generalmente son... Eh, medidas a implementar por parte de la Universidad y nosotros, bueno, venimos a acompañar y a verificar su cumplimiento. En este caso se han implementado medidas ya sea en el área administrativa de patrimonio, compras y contrataciones, en el área de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de Extensión Universitaria. ¿sí? Es decir, el, el, el armado de estas reuniones, a partir de un acta y de determinadas observaciones que hace la Unidad Autónoma Interna, bueno, en este ámbito se ven las medidas que implementa eh, la universidad, con la participación, por supuesto, del señor rector, de la auditoría interna, de lo, la gran parte de los, en este caso, decanos que están eh, involucrados en la temática que se toca y nosotros. Todo esto se enmarca en una política decidida por sí gente del control contributivo, ¿no? A partir de ahí, esta es una de las herramientas que está basada en una resolución nuestra que es la número 36 del 2011, ¿sí? que crea los comités de control y otras cosas, ¿no? pero dentro de, de, de, de esa resolución hay un anexo que es específicamente la creación de los comités. Y a partir de ahí, bueno, en este control contributivo, tratamos de bueno, mejorar el sistema de control interno de la universidad, que es nuestro objetivo como órgano rector del sistema de control interno a nivel nacional. Y la respuesta de la universidad es positiva, ha eh, siempre he eh, esforzado tanto desde la parte eh, administrativa como de, desde el área de rectorado en tratar de implementar todas las medidas que han sido señaladas por la auditoría interna y en su caso por nosotros, ¿no? por la Sindicatura General de la Nación.